En noviembre del 2013, a partir de un convenio interinstitucional entre el Ministerio Coordinador de Talento Humano, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, se inició el camino para generar propuestas de política pública con el fin de transformar la matriz productiva de Ecuador y promover así la economía basada en los recursos infinitos como el conocimiento. La cumbre del buen conocer se constituye como el evento cúspide de este proceso de investigación abierta donde miembros de instituciones públicas, movimientos sociales y la sociedad civil en su conjunto han contribuido a la construcción de la sociedad del conocimiento libre. Para dar la bienvenida a este trascendental evento, recibimos al Ministro Coordinador del Conocimiento y Talento Humano, Doctor Guillaume Long. Muchas gracias, buenas noches con todos honran con su presencia, el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Mascarrasco, muchas gracias por estar presente, también la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, Jimena Ponce, muchas gracias, bienvenida, está también Freddy Peñafiel, viceministro de Educación, bienvenido Freddy, el asambleísta Diego Ventinilla, bienvenido, y otras autoridades, amigos, muchos de ustedes que nos visitan también del extranjero, bienvenidos al Ecuador. Muchas gracias por su presencia. Les deseamos eh, una agradable y rica, fructífera estancia en el Ecuador. Eh, estamos seguros que estos días de cumbre del buen conocer serán un éxito rotundo para nosotros los ecuatorianos que necesitamos nutrirnos de todas las ideas que ustedes, puede, que ustedes puedan. Eh, eh, intercambiar, compartir, debatir, dialogar y ojalá ustedes, también para ustedes los que no son del Ecuador que puedan nutrirse también de nuestro humilde pero histórico proceso ecuatoriano yo simplemente quiero darles la bienvenida y de pronto sugerir unas, unas pocas ideas sobre el proceso que estamos empeñados en aterrizar en volver realidad, esto es un elemento muy importante, no es solamente un sueño conceptual, no es solamente un debate abstracto. Muchas de las cosas que ustedes van a debatir en los próximos días los queremos volver realidad, queremos realmente aterrizar una sociedad del conocimiento eh, pública, abierta, común. Y eso es, no es un reto menor, ustedes lo saben, es un reto eh, complejo, dado muchas, muchos factores eh, que tienen que ver con asimetrías globales, que tienen que ver con intereses también eh, de defender antiguos regímenes, incluyendo el, el, el régimen de la propiedad intelectual. Creo que el Ecuador está dando muestras muy, muy fuertes, muy contundentes de querer alcanzar la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es un término muy abstracto, lo usan, lo han usado muchas sociedades, no necesariamente todas. Eh, eh, con el mismo fin, ¿no? no es, eh, es un término que se ha aplicado tanto en contextos capitalistas, incluso neoliberales, como también en contextos más socialistas. Tiene que ver con la generación y la producción de conocimiento. Y esto, en ese sentido, eh, nosotros nos lo, nos lo planteamos también como un salto de ...un sistema de generación de conocimiento bastante premoderno... ...que tenemos en este momento en el Ecuador... ...a cierta modernidad, ¿no? Es decir, más allá de eh, la, la orientación ideológica de esa modernidad... Eh, ...hay un elemento de modernidad en la sociedad del conocimiento... ...y nosotros aspiramos a esa modernidad... ...hemos tenido unas universidades que se han dedicado muchísimo... ...a la transferencia de conocimiento... <coughs> ...un conocimiento producido, generado en, otro, en otras latitudes... No hemos tenido generación propia de conocimiento o muy poca. ¿no? Siempre hay, por supuesto, honrosas excepciones, siempre hay profesores excepcionales, universidades que se destacan, eh, pero eh, en términos sistémicos, en términos estructurales, no hemos sido el Ecuador un, produ un país productor, generador de conocimiento propio. Eh, no nos hemos comparado favorablemente ni siquiera con muchos de nuestros vecinos latino latinoamericanos en cuanto a la rigurosidad de nuestra academia en cuanto a la rigurosidad de nuestras propuestas científicas y tecnológicas y es desde, desde este diagnóstico que hemos llevado, ha llevado adelante casi toda la, la política pública en el sector desde el proceso constituyente de Montecristi, básicamente en el año 2007-2008. Entonces, eh, hay un proceso muy importante en el Ecuador de querer ¿no? Como, ese, insisto, como, eh, como parte de esa transición a la modernidad, eh, generar conocimiento. Generar conocimiento eh, no, ha significado eh, cambiar muchas de las lógicas con las que estábamos funcionando en las universidades, a través de un nuevo reglamento académico, mucho menos escolarizado, mucho menos decimonónico, mucho menos napoleónico, dicen algunos, eh, con una aproximación a la investigación, con mayor libertad, con mayor autonomía, a pesar de que en un inicio nos decían castradores de la autonomía, porque queríamos nuevas reglas de juego para la universidad, yo creo que hoy el sistema universitario ecuatoriano se está dando cuenta que más bien lo que queremos es una verdadera autonomía, una autonomía eh, científica, una, una autonomía productiva, una, una autonomía de la cátedra, una autonomía de la investigación. Eh, eso eh, eh, partiendo de, de una nueva, casi que una nueva epistemia de la, de la enseñanza, del aprendizaje y de los procesos de transferencia y generación de conocimiento. También ha significado eh, poner fin a engaños sociales, a mentiras sociales, ¿no? eh, Poner fin a la estafa académica, que ha sido un problema recurrente en América Latina, ustedes eh, que vienen de otras latitudes de América Latina lo saben, eh, en algunos países más que en otros, pero el contexto absolutamente desregulado, neoliberal, de absoluta liberalización y privatización del campo de la educación superior significó que la educación superior se volvió una mercancía, eh, muchas veces eh, nacieron cantidad de universidades y propuestas académicas de garaje eh, y tuvimos en Ecuador que enfrentar este tema eh, cerrando 14 universidades eh, y creando a su vez también nuevas propuestas académicas, cuatro nuevas universidades, que cada una de esas eh, está pensada desde un rol muy específico en la sociedad del conocimiento, para generar, generar conocimiento. La una tiene que ver fundamentalmente con eh, la docencia, la Universidad Nacional de Educación, para poder eh, tener una visión integral de esa sociedad del conocimiento, que vaya de la pequeña infancia hasta eh, la universidad. Otra, que, que es la Universidad de las Artes, pensamos que, la ciencia, la tecnología no puede estar separada, no puede eh, padecer esta división arbitraria heredada del, del liberalismo eh, entre eh, eh, una, una, una ciencia eh, vacía de, de contenido eh, artístico y unas artes eh, vaciadas también de contenido científico. Entonces estamos creando esta transversalidad a través de una, una universidad de las artes que busca tener muchas relaciones con otras universidades, incluyendo las universidades de, de, con predo, eh, predominancia eh, científica. Y estamos creando dos universidades de carácter más científico, tecnológico, que son Yachay, una propuesta muy ambiciosa, básicamente la primera eh, ciudad de, del conocimiento, la primera ciudad planificada del Ecuador y de la región, eh, un, un verdadero clúster del conocimiento, un verdadero clúster científico, que busca eh, eh, cambiar las relaciones, bueno, cambiar en realidad nuestro rol en la División Internacional del Trabajo, atrevernos a hacer ciencia, luchar contra este neodependentismo de estar eh, siempre importando conocimiento y exportando materias primas, es decir, dejar de ser un país primario exportador, secundario importador eh, y ahora importador de conocimiento para atrevernos a ser soberanos en cuanto a lo cognitivo. Y finalmente una cuarta universidad que se llama ICIAM, que es la Universidad de la Biodiversidad, porque desde tempranamente en este proceso político identificamos que la mayor ventaja comparativa del Ecuador realmente era nuestra inmensa biodiversidad, nuestra megadiversidad, probablemente somos el país más megadiverso del planeta y necesitamos aprovechar estos recursos, eh, sobre todo tomando en cuenta que nuestra región amazónica, donde está gran parte de esta biodiversidad eh, y que ha sido, la región eh, que ha sostenido nuestra economía en, los, en las últimas décadas a través de, fundamentalmente, actividades extractivas de petróleo, eh, sobre todo, bueno, este petróleo poco a poco se está agotando, tenemos quizás 20, 30 años más de eh, economía petrolera, eh, con un, una, una extracción cada vez, eh, bueno, después de 10, 15 años, cada vez eh, menor. Y por lo tanto tenemos que históricamente enfrentar estas responsabilidades de ya y volver la Amazonía este lugar de generación productiva, de generación de conocimiento a través de eh, este gran recurso del siglo XXI que ya lo han identificado algunos países a nivel planetario, que es la biodiversidad, para aprovecharla para hacer biotecnología, para eh, atrevernos también a tener una industria farmacéutica propia, etc. Esto es fundamentalmente nuestro sueño de alcanzar la sociedad del conocimiento. Sin embargo, ustedes lo saben mejor que nadie, se puede alcanzar sociedades de conocimiento con características sociales y características eh, políticas muy diferentes. Podemos también alcanzar una sociedad de conocimiento muy elitista, muy excluyente, en donde el conocimiento sea fundamentalmente el privilegio de algunos y eh, eh, excluyendo a las grandes mayorías. Entonces, por un lado, queremos insisto, transcurrir de esta premodernidad, a esta modernidad que nos significa generar conocimiento propio y que nos significa también soberanía, en términos agregados, pero por otro lado queremos también tener una sociedad democrática. Queremos, Nosotros hablamos aquí en el Ecuador de buen vivir, y quien habla de buen vivir habla forzosamente de la inclusión de... Eh, nuestros ciudadanos, en nuestro pacto social, en nuestros grandes sueños, en nuestros grandes derroteros históricos. Y si es que vamos a hacer una sociedad del conocimiento, queremos ser una sociedad del conocimiento incluyente. Nosotros nos hemos referido a esto como la economía social del conocimiento. En contraposición a un capitalismo cognitivo, que si bien en términos agregados puede claramente generar conocimiento en términos, en términos sociales, realmente es eh, polarizador y es acumulador eh, de este conocimiento en detrimento de las grandes mayorías. Para eso, nuestras políticas eh, en el campo de la educación superior y en el campo de la ciencia y la tecnología también buscan ser incluyentes. Es decir, no es solamente un tema de alcanzar la calidad y la excelencia de nuestras universidades, sino de alcanzar esa calidad y excelencia incluyendo a cada vez mayor cantidad de personas pobres, vulnerables, excluidas, históricamente discriminadas de nuestro país. Y es con mucho orgullo que Ecuador hoy se destaca como, se destaca como el país en América Latina con la mayor cantidad de jóvenes del quintil 1, del quintil más pobre, del 20% más pobre de la población en nuestras universidades. Hoy el 27% de eh, los eh, eh, jóvenes del quintil más pobre de la población del Ecuador acceden a la universidad. Esto es alrededor del triple del promedio latinoamericano. Es muy importante para nosotros, insisto, que no estemos solamente buscando esta excelencia generador de, generadora de conocimiento, sino que esta, esta generación de conocimiento pueda ser eh, mucho más, eh, bueno, esta transferencia en primer lugar y luego esa generación de conocimiento pueda ser absolutamente democrática. Y en ese sentido, eh, más allá de la ampliación de la cobertura en educación inicial, básica, bachillerato que están importante, no Insisto, tener una visión absolutamente integral de esta inclusión, eh, más allá de la ampliación de la cobertura y de la matrícula de los pobres a nivel universitario. Les recuerdo que Ecuador es el único país de América Latina que tiene la gratuidad de la educación en su constitución. Nosotros aprobamos en referéndum la gratuidad de la educación superior ¿no? en el 2008, por lo que eh, las universidades públicas no pueden cobrarle un centavo a los estudiantes. Tenemos también un Sistema Nacional de Nivelación y Admisión que se basa en aptitudes y no en conocimientos curriculares justamente para no discriminar a los jóvenes que no necesariamente han ido a un buen colegio pero que tienen grandes aptitudes y grandes aptitudes que realmente a través de una nivelación pueden ser excelentes estudiantes universitarios. Bueno, más allá de eso, también estamos proponiendo ahora grandes reformas al sistema de propiedad intelectual de nuestro país. En los próximos meses los que han estado trabajando aquí desde el proyecto FLOC con nosotros lo que lo saben bien vamos a proponer en la asamblea nacional en nuestro espacio parlamentario una nueva ley que se llama el código de asuntos parlamentarios una nueva ley en el cual estamos planteando derogar absolutamente una ley bastante vergonzosa para el Ecuador bochornosa realmente que es la ley de propiedad intelectual del año 98 que lo que hizo es ser mucho más radicales que lo que incluso nos pedían eh, los ideólogos neoliberales de la gobernanza internacional, ¿no? Mucho más radical que la, lo que nos pedía la propia OMC en cuanto a su visión privatizadora del conocimiento. Eh, esta ley, eh, eso es lo que ha pasado a menudo, ¿no? Que desde la periferia, a veces hemos sido. Todavía más sometido de lo que nos pedían, es decir, de nos, no nos pedían tanto sometimiento. Y sin embargo, nosotros hemos hecho una ley absolutamente privatizadora del conocimiento que evidentemente no nos favorece en este momento incipiente, en este momento en que eh, buscamos generar conocimiento. Está el tema de fondo, que es el tema de la democratización del conocimiento, que está el tema del, del conocimiento como bien público y bien común, pero también está un tema muy pragmático de por medio, que tiene que ver con lo que algunos llaman en el lenguaje anglosaxón el, el Big Push, ¿no? Este gran el, o el Catching Up también científico, tecnológico tratar de, el emparejamiento tecnológico en español, tratar de eh, alcanzar los eh, niveles de eh, generación de conocimiento y de eh, manejo tecnológico de, de, de otros países, sabemos que con un régimen altamente privatizado en cuanto a conocimiento, eh, un régimen de propiedad intelectual eh, altamente con sobrepatentamiento, eh, además de las consecuencias sobre la falta de democracia, también es altamente ineficiente en términos sociales y en términos económicos. Necesitamos, en este momento, para generar este catching up, una, un, una circulación temprana del conocimiento necesitamos mientras más eh, circulación más innovación en esta fase temprana y es fundamental eh, que podamos generar estos círculos virtuosos del saber y del conocer eh, a través de un marco legal normativo que no sea tan privatizador que no busque eh, a toda costa eh, la patente con estándares eh, muy bajos de patentamiento esto va a ser una pelea dura, ustedes saben la gobernanza internacional no nos va a favorecer en eso somos lo digo a menudo, un país pequeño, no somos un BRIC, somos un país dolarizado, eh, eso añade un elemento de vulnerabilidad, eh, tenemos que tener bastante cuidado en cuanto a eh, jugar en los intersticios y las zonas grises de la gobernanza internacional en cuanto a, a, a propiedad intelectual, no podemos eh, a veces ser tan irreverentes y rebeldes como quisiéramos ser, eh, o lo podemos hacer, pero con cálculos geopolíticos muy concretos. Es decir, todas estas cosas son las cosas que nos estamos planteando. Hasta dónde buscamos eh, jugarnos eh, la vida por eh, eh, cuestionar realmente los pilares, los fundamentos de la gobernanza internacional en cuanto a propiedad intelectual. Ciertamente no buscamos los ADPIC plus, plus, plus, plus de los TLCs, ¿no? Esto está clarísimo. Ya con los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio estamos ya en suficiente suficientes problemas. Afortunadamente, eh, el análisis que estamos haciendo, eh, vemos que sí hay zonas grises en donde el Ecuador tiene que inteligentemente y de forma absolutamente estratégica eh, consolidar esta cuestión del nuevo marco normativo, el COES, Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, y también toda la política pública que va de la mano de este de este COES. Ustedes en los próximos días eh, van a tener eh, la oportunidad de conversar sobre muchos de estos temas. Yo les pediría que recuerden este contexto del que yo les hablo, traten de ubicar realmente este debate dentro del contexto de, de un Ecuador que, que, que busca, insisto, alcanzar esta sociedad del conocimiento democrática, pública, común, liberadora, esta economía social del conocimiento, como la llamamos nosotros, eh, que lo hagan con absoluto idealismo, eh, con, eh, con fe prescriptiva, con, eh, con sueño emancipador, pero que, que también lo hagan... Tomando en cuenta el contexto nuestro con realismo, porque lo que buscamos nosotros desde hace siete años, desde que empezó este proceso político, no es solamente el, el, la leyenda, la mitología revolucionaria, el martirio revolucionario, sino más bien aterrizar para el bienestar, el buen vivir de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas, estos grandes, estos grandes cambios revolucionarios. Queremos una, una revolución real, queremos una sociedad del conocimiento, una economía social del conocimiento real. Eh, y eso a veces significa no el todo o nada, sino llegar a algún compromiso que no deje de ser revolucionario. En estos próximos días de debate van ustedes eh, eh, a aportar, va a haber todo un proceso de sistematización, van a poder aportar ustedes muchísimo a través de insumos, realmente el debate de ustedes va a ser insumo, así está planteado dentro de la propia cumbre, para la elaboración de políticas públicas y para el debate también en torno a esta ley, este Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento. Entonces, realmente creo que es importante que ustedes sepan eso, porque no es, como pasa muchas veces en muchos eventos académicos, algo que de pronto termina en un paper, en una publicación, algo así, pero que no siempre tiene el impacto que uno desearía que tenga, sino que estos insumos van a ser directamente eh, procesados, analizados, leídos eh, por nosotros, por quienes hacemos la política pública en el campo del, del conocer, del saber... Eh, y ojalá muchos de estos insumos puedan ser recogidos también en la política pública eh, ecuatoriana y en el nuevo marco normativo que vamos a trabajar de la mano con la Asamblea Nacional. Así que, bienvenidos, espero que esta estancia sea eh, agradable, fructífera, rica, absolutamente revolucionaria y que pronto podamos eh, gozar nosotros acá en Ecuador de todo este, del fruto de este debate, de este diálogo para el bienestar de las y los ecuatorianos. Muchísimas gracias, bienvenidos. proyecto Buen Conocer Flux Society constituye una notable línea de innovación en los métodos de investigar y aportar a la transición hacia la economía social del conocimiento. El proyecto ha trabajado en todo el Ecuador en un ecosistema abierto y multidisciplinario con comunidades rurales y urbanas para consolidar un avance definitivo hacia el conocimiento abierto. A continuación, la doctora Rina Casos, Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Subrogante, dirigirá unas palabras a todos los presentes. Bueno, muy buenas tardes con todos. Eh, bienvenidos al señor Ministro de Relaciones Laborales, a nuestra estimada asambleísta presente a la Comisión de Educación y Cultura, a nuestro asambleísta Diego Ventimilla, nuestro viceministro de Educación y a todas las autoridades y a los presentes en, esta importante, eh, en este importante evento que, que nos reúne. Bueno, luego de las palabras de Guillón, que poco nos queda por decir, pues porque, digamos, él ha abarcado eh, la mayoría de las aristas eh, respecto del tema del conocimiento. Por eso también es pues, nuestro Ministro Coordinador del Conocimiento y Talento Humano. Sin embargo, yo solo quería puntualizar algunas cuestiones. Eh, quisiera hablar respecto de entender al Ecuador también como un paraíso de los conocimientos abiertos. Es decir, esto desde una perspectiva económica pues, resulta siempre beneficioso, puesto que el conocimiento sin duda es un recurso infinito y que frente a otras perspectivas de recursos infinitos, pues sin duda eh, es, es, es beneficioso para nosotros. Sin embargo, para alcanzar esta, este paraíso de los conocimientos abiertos, requerimos mejorar nuestra capacidad de producción del conocimiento y la forma en la que lo difundimos. En ese marco, el Ecuador, a través del gobierno nacional, ha impulsado una fuerte transformación en la educación superior principalmente a través de la inclusión de la democratización de la educación con calidad esto principalmente tal como lo dijo Guillón es eh, con la garantía del derecho eh, a la educación gratuita y de calidad pero no solo eso sino que además hemos desarrollado una serie de programas de becas tanto nacionales como en el extranjero que le permitan a nuestros jóvenes acceder a formación del mejor nivel solamente en base a su mérito sin barreras de carácter económico. Así también, los procesos de evaluación y acreditación de las universidades han logrado y están impulsando la mejora en la calidad de los centros de educación superior del Ecuador. Esto junto con una fuertísima inversión pública desde el Estado al desarrollo de la investigación científica y el desarrollo tecnológico para lograr un emparejamiento tecnológico del Ecuador. Tal es así que tenemos algunos ejemplos de los avances y de los logros que hemos obtenido en estos siete años de gobierno de la Revolución Ciudadana, en el que el Ecuador se ha convertido en el país que más invierte en la región, alcanzando el 2% del Producto Interno Bruto en educación superior. Ha logrado incluir en las aulas universitarias a casi el doble de personas de familias pobres, indígenas y afroecuatorianos que en el año 2006. Ha incrementado el número de sus investigadores, de 2.142 a 3.607 personas, ha duplicado la producción de artículos científicos. En el año 2013, logró la variación más alta en el índice de innovación en la región. Estos son importantes avances que demuestran cómo las políticas que ha implementado el Estado ecuatoriano están dando resultados y están eh, logrando que transitemos también hasta, hacia esta economía social del conocimiento. Sin embargo, también sabemos que es imprescindible que para alcanzar la economía social del conocimiento, el sistema de educación superior debe estar estrechamente vinculado al sistema de innovación social, y que además este se ha, en este se ha comprendido el conocimiento como un bien público abierto y común, mientras que el neoliberalismo buscó eh, establecer paraísos fiscales en donde la circulación del capital libremente es lo que se garantizaba en el Ecuador y en el socialismo del buen vivir, lo que debemos apuntar es hacia la construcción de los paraísos del conocimiento abierto y común. Esto implica que los procesos de difusión del conocimiento y la información sean tan grandes que permitan el acceso a todas y a todos, para de esta forma expandir la riqueza cognitiva que sin duda permitirá un diálogo social y por tanto una democracia de mayor calidad. De, de mayor calidad. Para esto debemos articular una inteligencia colectiva para que la producción del conocimiento común en base a la digitalización, información y acceso abierto sea accesible a todos los ciudadanos y a todos los territorios. Para esto también debemos romper nuestra brecha cognitiva digital ligada a las barreras tecnológicas que impiden su acceso y lograr soberanía tecnológica contando con la infraestructura suficiente para garantizar el acceso a estas carreteras tecnológicas que nos permitirán la difusión de la información y del conocimiento. Sin duda, este proyecto de investigación académico, el FLOC, es una iniciativa de gran importancia para avanzar en ese tránsito de construir un Ecuador paraíso de los conocimientos libres y abiertos y que permitirá la construcción de la economía social del conocimiento. Por lo tanto, quiero felicitar... Eh, a todos los presentes, a los investigadores que se encuentran aquí, a los expertos invitados, que en estos días lo que eh, se realizará, este gran debate, pues nos brindará una serie de insumos de gran importancia para nosotros avanzar desde el Estado en la diseño y aplicación de estas políticas públicas. Adicionalmente, tal como lo ha señalado Guillón, eh, el Ecuador, el Gobierno Nacional, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, dirigida por el economista René Ramírez Gallegos, que en este momento lastimosamente no puede estar, pero que eh, les envía un, un gran saludo. Hemos desarrollado una propuesta de Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, que como dijo eh, ya Guillaume, tiene una de sus partes más importantes, que es la derogatoria de la Ley Antiplus Neoliberal de los 90, por un, una nueva ley de propiedad intelectual en la cual se considera el conocimiento como un bien público común para todos. Pero, además, en este Código de Economía Social del Conocimiento, también abarcamos otros aspectos, que son la revalorización de la cadera del investigador y del talento humano que se dedica a estas tareas, pues durante años siempre han sido relegados a eh, obtener las remuneraciones más bajas y a que sea una actividad a la que nadie quería dedicarse. Este código permitirá que los investigadores de nuestros institutos públicos de investigación y de los centros de investigación en general, puedan recibir una remuneración adecuada, puedan escalar en una carrera y contar con unos derechos eh, específicos acordes a la actividad que desarrollarán. Además, regularemos también los espacios en los que se desarrolla el conocimiento, dígase parques tecnológicos, centros de transferencia tecnológica, ciudades del conocimiento como nuestro emblemático proyecto Yacha y Ciudad del Conocimiento, en el que se encuentran universidad, sociedad y sector privado empresarial. Además de esto, este Código de Economía Social del Conocimiento nosotros, como una muestra y efectivamente como el ejercicio que queremos de participación y de construcción colectiva de una ley, hemos, lo hemos puesto a disponibilidad de la ciudadanía a través de una herramienta de wikilegislación. Es decir, esto está subido en una plataforma a la cual puede acceder cualquier ciudadano, cualquier persona, tanto del Ecuador como del extranjero, para que pueda aportar y opinar respecto de los contenidos de la ley. Lo que queremos es construir una legislación de todos, ahondar en la democratización y en la, ahondar en la democracia para que todos participemos y eh, llevemos a la Asamblea una ley que esté construida por todas y todos. Así también estamos desarrollando el Plan de Economía Social del Conocimiento, el cual también será puesto al debate en una herramienta similar a la, de, a la del Wikicoest. Y. Eh, esta la, la, la estaremos poniendo a su disposición seguramente en, los, en las próximas semanas. En tal sentido y para concluir, solo quiero manifestar que esta es una gran oportunidad para que eh, todas y todos podamos apoyar en la construcción de políticas públicas que se, que se encaminen hacia la construcción de la economía social del conocimiento. Y por lo tanto, eh, quiero darles igual la bienvenida y desearles mucha suerte para que en estos días los resultados de esta cumbre sean los mejores y nos aporten para el bien de todos. Muchas gracias.